Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo En el juego del recuerdo, weón eh, Y les traigo, weón, un juego muy, pero muy viejo del año 1984, desarrollado, desarrollado por Iron Corporation Kung Fu Master ¿Y de qué trataba Kung Fu Master? La historia era que Kung Fu Master Thomas y Silvia van caminando Y fueron atacados un día por uno flight agresivo desconocido entonces mientras Tomás la defendía, los otros flight llegaron y la secuestraron. Mala leche. Después Tomás recibió una carta del señor X diciéndole que eh, tienen capturada a Silvia en el templo del demonio. Entonces, démosle. Aquí estamos nuevamente. Vamos a terminar este juego. Vamos a hacer todo lo posible por terminarlo. Les puedo contar que es un juego que se divide en cinco etapas porque son cinco pisos los, los, los, los niveles que tiene el templo y en cada piso hay un jefe el primer jefe es un compadre con un palo el segundo con un boomerang el tercero es un negro gigantesco que nos quiere puro violar el cuarto es un es un mago Juan. ese es el más brígido de todo el juego y el quinto es un karateka que si tenemos algo de suerte lo, lo podríamos vencer y si es que tenemos algo de suerte podemos llegar hasta el final es un juego muy complicado, super brígido y no cualquiera lo puede terminar Así que.. Démosle. Metamos ficha. Y ahí vamos. Tu amada Silvia ha sido llevada al templo del demonio. Tenés que destruir a los cinco hijos del demonio para que la pueda rescatar. Bueno es mala leche, weón. Si se fijan también, eh, ahí, esa rayita que está hacia el lado quiere decir uno. Esa que está allá quiere decir dos. ¿Qué quiere decir esto? Que. En total hay 6 seis, hay seis palafitos rojos en, en cada piso. Cuando tú llegas al sexto, quiere decir que ya va a llegar el jefe. Aquí vamos al tercero. ¿Ya? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos de poderes de, de Tomás? Los poderes de Tomás. Patada, combos, saltar. Y uno de los poderes más bacanes que tiene Tomás es... Que en esos tiempos los 80 a todos les gustaba hacer esta wea El WALA voilà. <ríe> Ya, matemos a este weón, está puro odiando. Este one Del palo Que aparece el logito por acá Ahí está el número 6 parece Ahí está el nivel el 5 Ahí está el 6 Ahí viene el one del palo Entonces, ¿cómo se mata? WALA Y con en la wata WALA WALA el primer nivel no fue tan difícil Ahora se nos viene el segundo nivel Con muchas trampas al principio Más monos Y al final nos está esperando un weón con un boomerang Uff, Que sí, que es complicado Aquí qué pasa, empiezan a caer bolas del techo Hay que esquivarlas Estas verdes salen una serpiente dentro Y esa amarilla sale un dragón Esa hay que matarla rápido porque explotan Esta esta. Y tener mucho cuidado con las verdecitas que botan serpiente Ya cuando estamos en la zona del palafito número 4 Van a cachar que ya salen más, no salen no tenemos más trampas Pero empiezan a salir estos lugares Y ojalá es que podamos matar al, al jefe A ver Estos enanos son súper complicados A ver, presionamos para que lo matemos No lo matamos, weón bueno, pero como ¿Cómo es posible eso? Ya vamos Son errores que pasan de repente Al fin y al cabo lo vamos a terminar igual el juego ¿Mm? Todo esto es una secuencia que hay que saberse la memoria eh, Igual es complicado matar todas estas... Esas trampas que vienen cayendo del, del techo ya, aquí van monos, al menos salimos más llenos de la parte de las trampas. Mira, bueno, nos sale hasta uno de estos. De aquí ya debería venir el, el boss. El boss del, del boomerang. O. Ya, muere, bueno. Chao. Un poquito complicado. ¿Mm? Y eso que es fácil, pues... eso es lo, lo, lo divertido de este juego que los jefes son todos. ¿Cómo se llama? Impredecible, los jefes, miren me dan una idea Let's try next floor Intenta llegar al próximo piso Ayúdame, Tomás Sí, para allá, voy, Silvia Son todos los jefes impredecibles, así que El, el grado de dificultad del juego es eh, eh, alto Aquí, por ejemplo, en el piso 3 empiezan a salir estos monos Empiezan a salir muchos más monos que los que salían antes Y esos enanos salen La manera de matar a esos enanos es pararse cuando tú te parás y mientras el enano viene, viene saltando eh, le pegáis un cabezazo <ríe> y se muere vamos ya esta es otra técnica que para evitar monos por detrás te podéis llevar uno, uno de estos guanes hasta el final ¿tien? no salen más monos y te, te, ahí tenéis que salgan monos pero tenéis que evitar la, la, la, las flechas que tienen, este guan, o sea, los lo cuchillos ahí está el negro, wow. miren el negro como lo vamos a matar voilà y duros con vos la guata de otro nano, a ver, a ver, muerto. Vamos, hola. Piso 4, el peor piso de todo. Este piso no sé si lo podemos pasar. Bueno, la gráfica del juego en sí está súper bien hecha. Trata de, de mostrar un. ¿Cómo se llama? Una casa japonesa, weón, bueno, de la época. Eh, Puta, los colores super bien distribuidos me acaba de pegar una mona <ríe> super bien, bueno esa parte teníamos que evitar a, la, a las famosas mariposillas no sé si podemos matar al viejo porque aquí el mago hay que matarlo con con toda la energía ¿vieron cómo mata el chico ese? si no estamos con toda la energía no creo que lo matemos veamos que pasa, ahí está ¿Ya? Si me pega abajo me mata Bueno, la matamos Bueno, y eso es el mago, era súper brigio mm, Ni sé cómo lo maté, weón <ríe> Todo de cuea Lo único que sé que es que hay que agacharse y pegarle en la guata Intenta llegar al próximo piso Ayúdame, tomás I'm coming right away, should ya? De aquí ya estamos en el piso quinto y aquí sí que hay monos brigio, weón. Ups. Qué imbécil. Podiendo esquivarlo igual no la esquiva. Ya. Ah, voilà. No, puta la weá, weón. Mira, dos al mismo tiempo. Ya vámonos con eso nomás. Veamos hasta dónde lleguemos. De repente la pasamos. Y de repente no. ¡Uy! Puta, me abrazaron. Bueno, lo, los enemigos te abrazan pues. Me bueno. gusta abrazar esa es, la, esa es el arma de estos enemigos morados Los buenos te abrazan Y yo creo que te abrazan tanto que los buenos lo revientan Por eso muere uh, Chucha Epilectic boy Brigia esta parte, ya vamos Nos quedan pocas vidas Vamos a terminarlo y... Igual Mira el enano maldito. Puta la weá. Vamos, weón, qué onda. Esos atados, weón, son de tonto nomás. Vamos, vamos que se puede. Ya seguimos avanzando, esquivamos esta hueita, tal como lo hicimos en este el nivel, fácil. ¡Ups! super reflejo de Coeli aquí. De aquí ya estamos en el número 5, ya debería ni el jefe. Vamos a tirarnos a atacar a este weón. No, no, no es justo. Ya, a ver, veamos cómo lo matamos. Yo le pongo unos gualá, dos abajo, gualá. Gualá. está la ¡Qué heavy, weón! Y todo el pique, weón, no eso es lo peor de todo, weón. Aquí te dan un abrazo y te den la cresta Mira, mira, en el. Uh, la tropa de eh, los hobbits No sé cómo pasa esa parte, weón Me dejaron para la Ya pues weón, bueno, qué onda, ¿por qué tan brillo weón? Llegué con todas las vías acá Vamos seamos bien Vamos a pasar igual ¿Para qué, nos, ¿Para qué nos ponemos tristes? el juego es fácil. Me llegaron un cuchillo. Me llegó. Y nos queda la última vida. Mandé a la cresta todo el esfuerzo que hice. ¿Mm? A ver. Todo el esfuerzo que hice lo mandé a la mierda. Mire, miren. Cacha me matan estos huevones po weón. Y eso que habíamos pasado al viejo y toda la weón, puta la weón, que lata weón. O sea, llegar, a, llegar al último piso, no basta con con pelear con, con estos monos, si. Sí. Mira, y más encima el guan se va para atrás, guan, ya. Ya, que de mierda. Tenemos la última oportunidad de matar a este guan. Mira, vamos, poner un guala. Con un guala se moriría. ¡Vamos! voilà. Bien Y ahora ese me va a matar Chao, no estén ahí Me voy a comer en la mina Buena Igual no me gusta que haya estado él ahí Ahí está el juego Lo terminamos Lo terminamos con la última vida, weón Y el Kung Fu Master, Tomás y Silvia pudieron disfrutar nuevamente un pequeño momento Pero... Esos días de felicidad no fueron tan largos. ¡Pim! Y parte de nuevo. Si se fijan arriba apareció un dragoncito. Ahora lo que es lo que pasa que. que bueno tenéis que haber vuelto el juego varias veces. Y. y a medida que hay matando.. O sea, voy volviéndolo a pasar y volviéndolo a pasar, tenéis no soy más dragón y más dragón, o sea, soy.. era un dragón rojo ya. Ese es el juego del recuerdo. Una anécdota importante que yo les voy a contar cuando yo era chico. Iba con, con los cassettes del Atari y, y los disquetes, a ver si los podía cargar en el... En el ¿Cómo se llama? En el Atari y, y, y se lo iba a cambiar al, al viejo de los videos, pues, bueno, Pensaba que yo podía llevarme este juego para la casa. Este fue uno de los primeros juegos que yo jugué, pues, bueno. Fue en, en la máquina, fue yo creo... Sí, en las máquinas fue el primero que vi. Así que bueno, aquí se los traigo. Eh, se los traje, lo, lo logramos terminar vamos a poner nuestro nombre ahí A-C-C ah, sí, sí. y... y puta, espero que hayan disfrutado el paseito que nos pegamos aquí por, por Kung Fu Master, un juego bastante entretenido, bastante complicado con jefes muy diversos en la forma de pelear y, y espero que les haya gustado ya pues, nos estaba viendo en otro episodio del juego del recuerdo y no se olviden de suscribirse espero les haya gustado como que estén bien chao